Más, no creo haberlo he hecho mal alguna vez. Siempre intenté ser algo mejor. Nunca tuve mucho dinero, pero me dio igual. Sí, sí, sí, sí. Me ha gustado ser ingeniero. Crear los mejores para seres mejores situaciones de paz en el mundo hacer que las vidas nunca fueran peores hoy como cada día compongo una canción es la canción que escuchas en este momento puede gustarte o no no pretendo que Solo quiero poner de música a la vida en cara. Construir belleza a mi alrededor. Lo que sé hacer lo hago con el corazón. Cada nota de mis canciones es un latino, Este corazón que canta. Yo ese sol me ayudó. es tan caminando tu cara, es lo que espero, y si consigo darte felicidad, me quito de su Jamás me voy a esconder, jamás no creo haberlo hecho mal alguna vez siempre intenté ser algo mejor nunca tuve mucho dinero pero me dio un me hubiera gustado nacer Se hace fuego con el corazón, cada nota que mis canciones es un lápiz de este corazón.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 ¡Gracias!